Sí, sí, sí. No se puede hacer ningún tipo de manifestación. Por tanto, ruego a los servicios de la Cámara que procedan. Entendemos que el, el... elemento que ha posado forma parte del debate que está en dueño y que está en el uso de la tampoco. Exacto, forma parte. 43 muertos, 47 feridos y 0 responsables.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 de las familias, continúe presidiendo aquesta esta Cámara. Continúe, señoría. Le críde a la cuestión por primera vuelta. No está en cuestión ahora la presidencia de la Cámara en absoluto. Continúe, bueno, señoría. Sí, está en cuestión. El sí. la falta de asunción de responsabilidad, la opacidad, todo eso, taca de inmoralidad. Las diputadas y diputadas del Partido Popular. Estaca de inmoralidad cada volta que han apretado el botón del no a la veridad y del no a la Comisión de Investigación. ¿A qué tienen por, señorías?